Bueno, sin más, y aunque tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos a ir empezando con la ponencia de Joseba Bacalacaín, que es bueno, colaborador de APN desde hace tiempo, suele colaborar mucho con nosotros, sobre todo con EAPN Muscadi, pero también con EAPN Estatal. José Bacalacaín es director del SIR, Centro de Comunicación y Estudios, en la Universidad de Nostia San Sebastián. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Tiene un diploma de Estudios Avanzados en Trabajo Social por la Universidad Pública de Navarra. Trabaja en el SIS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Elia careaga desde el año 96 y es director de ese centro desde 2007. Ha participado en diferentes investigaciones sobre servicios sociales, pobreza, exclusión social, dependencia, envejecimiento, discapacidad y y en el diseño de diversos observatorios de servicios sociales. En el ámbito de la planificación, ha participado en la elaboración de las estrategias de atención a personas sin hogar y de inversión en una familia y de la infancia en el Gobierno vasco, así como en la Comisión Técnica para la Reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y en la elaboración y evaluación de los diversos planes de inclusión social de, del País Vasco. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y actualmente forma parte de la Mesa de Diálogo Civil en Dependencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como del Comité Ejecutivo de la Red Española de Política Social, REPS. Además, colabora en el Máster en Intervención con Personas en Situación de Vulnerabilidad y Exclusión Social de la Universidad de Justo y en el curso de Especialización Universitaria en Gestión e Innovación en Servicios Sociales de la Universidad del País Vasco. Como veis, un, un currículum amplio y de bastante trayectoria. Joseba, tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por, por la invitación y buenos días a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla, si lo puedo hacer. Un segundo. Bien, yo creo que ya veis veis la pantalla, ¿no? La vemos, o sea. Bien, bien. Bueno, pues un poco como, como explicaba Alfonso en la, en la presentación, eh, a mí me gustaría hablar en este rato que tenemos de cuatro, cuatro grandes temas o cuatro, me gustaría por lo menos articular la intervención eh, en cuatro bloques. ¿no? En, en primer lugar, me gustaría eh, destacar algunos elementos del contexto social y político, económico o incluso demográfico que de alguna manera pues, determinan las posibilidades de acción que tienen los servicios sociales y nos ponen ante un escenario nuevo, ¿no? y cuáles son desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del SIS, cuáles son esos elementos que, que tenemos que tener en cuenta. No porque sean nuevos o no porque no los conozcamos, sino un poco por ordenarlos y priorizarlos. También creo que hay que hablar de algunas tendencias de interés que se están desarrollando en el ámbito de los servicios sociales, tanto en el ámbito internacional como, como en España, y que no se nos tienen que, que olvidar. Y a partir de ahí pues planteamos 12 retos eh, pueden ser muchos más, podrían ser también menos, pero los 12 retos básicos que a nuestro juicio eh, necesitan resolver los servicios sociales en, en España, sabiendo también que las realidades en los distintos eh, territorios son muy diferentes. Y por último, pues a la pregunta de qué hacer, eh, ¿cuáles podrían ser los retos y responsabilidades de los agentes? ¿no? Sabiendo que desde luego que la ley de, de servicios sociales que se está preparando, no puede hacer frente a todos esos retos, pero sí, sí algunos de ellos. ¿no? Eh, en primer lugar, entonces, entrando en, en el contexto social, económico y político que tenemos ante nosotros. Yo creo que el primer elemento que hay que destacar, y eso EAPN lo, lo conoce muy bien, y todos los que estáis aquí lo conocéis bien, pero creo que hay que destacar, no solo el incremento de la pobreza el incremento de la exclusión, que, que, que los datos de FOESA ponen claramente de manifiesto, el incremento de la desigualdad, sino que, que esos incrementos de la pobreza, la exclusión y la desigualdad se producen incluso durante periodos de crecimiento económico. Eh, venimos de una, estamos en una nueva crisis, venimos de una crisis larga, pero incluso en los momentos en los que crece el PIB, en los que crece el empleo, la pobreza, y la desigualdad también sigue creciendo, especialmente en algunos territorios. Entonces, el, el elemento principal que yo creo que debemos tener en cuenta es que ya, como ocurría en otras épocas, las crisis generan pobreza, las crisis generan desigualdad, pero los momentos de recuperación y los momentos de crecimiento posteriores a las crisis no reducen, o desde luego no reducen, toda la pobreza que se ha creado. Y esa idea de que cuando hay crecimiento, económico nos beneficia a todos, al conjunto de la sociedad, también a las personas pobres, creo que ya no es cierta y ya se puede cuestionar. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, eh, que tiene mucho que ver con el crecimiento de la desigualdad, yo creo que es la, la constatación de que existen, no sé si son nuevas o, o, o antiguas formas de estratificación social, pero creo que también debemos ser conscientes estas cuatro categorías élites extractivas ...capas acomodadas, segmentos precarios y zonas de exclusión. Eh, no sé si es muy científica y además creo que recordar que se la copié a Fernando Fantova. Pero me parece que define muy bien eh, una realidad que además no siempre ponemos claramente de manifiesto. Eh, es evidente que hay zonas de exclusión, es evidente que además esas zonas de exclusión, de exclusión severa, están creciendo... Es evidente también que hay segmentos precarios y que si algo define la nueva estratificación social es el crecimiento de lo que los sociólogos llaman el precariado, eh, el precariado laboral, pero también el precariado en la vivienda y, y, y ese crecimiento de segmentos precarios que afectan sobre todo a determinados colectivos como pueden ser la, las, las personas jóvenes, más a las mujeres, más a las personas inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero creo que también tenemos que recordar que hay otra amplia capa que podríamos llamar capas acomodadas. La propia encuesta FUESA también lo pone en manifiesto. Hay un núcleo duro de en torno a un 40 un 50% de la población española que vive en una situación de integración plena. Y yo creo que eso también hay que recordarlo. Creo que tenemos también un colectivo amplio de esas capas acomodadas que tienen todavía mantienen... Sistemas de protección, de protección en el empleo, de protección en las, rendas, en las rentas, de protección en la vivienda, que les hace vivir en una situación que podríamos llamar cómoda, cómoda. Y yo creo que eso también no debemos olvidar que hay colectivos que todavía disfrutan de elementos importantes de protección. Eh, y luego, eh, obviamente, hay unas élites eh, más o menos extractivas, pero hay también un crecimiento de la riqueza de las personas que son ricas o muy ricas. Y estas nuevas formas de estratificación social creo que van mucho más allá de esa idea que tenemos a, a hablar de ricos y pobres y de la distancia entre los ricos y los pobres. Yo hemos dicho ya muchas veces que en España hay desde luego una enorme distancia entre los ricos y los pobres, pero también España se caracteriza por la distancia que hay. ...entre las casas medias y los pobres. Y muchas veces también hemos dicho que en España el problema es que los pobres son cada vez más pobres. Que muchas veces el problema de la desigualdad se concentra en las decilas de renta más bajas... Que, ...que avanzan en la escala de rentas mucho más despacio que el conjunto de la sociedad. Eso está muy relacionado con otro elemento que yo creo que en el ámbito de los servicios sociales... ...en el ámbito de la garantía de ingresos, en el ámbito del empleo es determinante y ya lo conocemos, es la precarización laboral, pero sobre todo la erosión de la capacidad inclusiva del empleo. Que la emergencia, ya lo hemos dicho antes, la emergencia del precariado como, como una categoría social que hay que tener en cuenta, pero venimos de unos servicios sociales eh, de los años 70, 80, 90, que sobre todo entendían la inclusión social como inclusión laboral y que habían orientado una parte importantísima de su actividad y de su función y de su misión, a la inclusión laboral. De repente vemos que la inclusión laboral, que la inclusión en el, en el mercado ordinario de trabajo, no, no siempre, aunque siga siendo la mejor protección frente a la, frente a la pobreza y frente a la exclusión, no siempre garantiza salir de la pobreza, no siempre garantiza salir de la exclusión. Entonces, eso también nos debe obligar a mirar los procesos de integración, los procesos de inclusión social desde una óptica mucho más multidimensional, mucho más abierta a otras posibilidades de inclusión social que no pasan por el eh, empleo. Otro elemento que yo creo que es fundamental para, para entender la realidad de los, de, a, a la que se enfrentan o a la que deben hacer frente los servicios sociales tiene que ver con, por una parte, la fragmentación de los hogares, con hogares cada vez más pequeños, cada vez más hogares unipersonales, con vínculos familiares cada vez más... Débiles, en el sentido que las familias son más pequeñas y tienen más posibilidades de, de disregarse de alguna manera, y una individualización clarísima de las trayectorias vitales. O sea, si nos comparamos con las trayectorias de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, donde la idea de individualización, la idea de tener trayectorias distintas, era muy difícil, era, era mucho más difícil que hoy. Las trayectorias estaban mucho más cortadas por un mismo patrón. Hoy, en cambio, la capacidad de de, de, de tener trayectorias vitales muy diferentes es mucho mayor, creo que eso es obvio, y eso también está relacionado con un debilitamiento de los vínculos comunitarios, tanto en las grandes ciudades, pero también en las ciudades pequeñas, incluso en los ámbitos rurales, en lo comunitario, lo comunitario probablemente frente a un pasado que fue ha idealizado, pero los vínculos comunitarios hoy son mucho más débiles, los, los vínculos comunes que nos unen en torno a elementos eh, comunes para, para el conjunto de la población son mucho más débiles. Más elementos. Eh, obviamente el incremento de la longevidad probablemente sea uno de los aspectos que más va a afectar a los servicios sociales entendiendo como una de las funciones de los servicios sociales la prestación de cuidados, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el envejecimiento demográfico y todo ello lo que genera o lo que supone de crisis de los cuidados. Tenemos cada vez más personas que requieren cuidados, cada vez más personas que requieren cuidados durante periodos más largos, en los últimos años de vida, pero al mismo tiempo eh, el, el esquema tradicional en el que unas personas que eran las mujeres de las familias o algunas de las mujeres de las familias eh, estaban, no sé si decir condenadas o reservadas, pero se dedicaban a la prestación de esos cuidados, eso ya no existe. Tenemos más personas para cuidar, pero menos personas disponibles para el cuidado. Y España, fundamentalmente, para dar respuesta a esa crisis, lo que ha hecho ha sido optar por importar mujeres de países pobres, traer a mujeres de países pobres a cuidar a nuestras personas mayores. Probablemente uno de los retos, uno de los cambios fundamentales a los que no se ha adaptado ni la estructura social, y las, las estructuras económicas, y las estructuras de cuidado y de servicios sociales tengan que ver con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que aunque nos parezca que es un cambio lento, ha sido un cambio radical que se ha producido en, en 20 o, o 30 años. Eh, otro elemento importante, que ya digo que no son nuevos, pero creo que conviene ponerlos todos eh, uno al lado del otro, es el crecimiento de la población inmigrante, en el sentido de que plantea eh, dos retos. En primer lugar, eh, ese cambio, en, por ejemplo, los, los datos que tenemos para el País Vasco, que tenemos una encuesta de pobreza y desigualdades bastante fina y que de, capaz de detectar cambios importantes, eh, lo que nos dice es que una parte importantísima del crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Euskadi, pero también en el conjunto de España, tiene que ver sobre todo con el cambio de la composición demográfica de la sociedad española y con el incremento de la población inmigrante. Las tasas de pobreza y de desigualdad han crecido no tanto porque han crecido no tanto porque hayan crecido entre la población autóctona, sino sobre todo porque hemos hecho un aporte de mucha más población inmigrante que tiene tasas de riesgo de pobreza muchísimo más importantes. Entonces, eso es, por una parte, ese cambio demográfico genera más pobreza, por una parte, y por otra parte, además, genera una, y creo que es otro cambio esencial, genera eh, una diversidad interna una diversidad interna eh, que hace mucho más, difícil, mucho más difícil la gestión de lo que hemos entendido, las políticas sociales, lo que hemos entendido por el estado de bienestar. Hay muchos teóricos que lo que dicen es que el estado de bienestar funcionó bien durante un tiempo en el que la diversidad interna de las sociedades, la diversidad étnica, religiosa, de orientaciones sexuales, de, de, de formas de trabajo, de horarios... Esa diversidad era pequeña, hasta yo si recuerdo mi, mi, mi, mi infancia, y mi juventud, creo que podemos hablar de una diversidad pequeña en ese ámbito. Ahora la diversidad es mucho mayor y los estados de bienestar tienen dificultades para, para mantenerse, para que la solidaridad que implica el estado de bienestar se materialice de la misma forma cuando la gente se ve en sociedades tan diversas en las que a veces piensa que no tiene nada que ver o que no tiene nada que compartir con las personas que están cerca suyo. Entonces, ese crecimiento de la población inmigrante tiene también esa, ese impacto de crecimiento de la diversidad interna y de dificultad para, para concitar voluntades en torno al estado de bienestar. Eh, algunos cambios más, y voy un poco más, un poco más rápido. Eh, por una parte, eh, la digitalización de los procesos productivos y la emergencia de nuevas brechas, relacionadas con la, con la capacitación digital, eso por una parte. Eh, creo que hay que hablar también, y tiene mucho que ver con los servicios públicos y también con los servicios sociales, de un malestar social creciente, especialmente entre las clases medias, eh, que se deriva de, no tanto de una pérdida, no siempre de una pérdida objetiva de, de, de ingresos, una pérdida objetiva de, de condiciones materiales que también, pero creo que sobre todo se deriva de la multiplicación de, de las incertidumbres y de las inseguridades y, y de una desconfianza creciente respecto a las políticas públicas. Y eso hace que haya también un cierto repliegue proteccionista en algunos partidos, en donde eh, lo que se ha llamado chauvinismo del bienestar, que viene a ser esa idea de que la protección social debe ser para los de aquí. Nos sentimos inseguros, nos sentimos amenazados, vivimos en una situación de incertidumbre, desconfiamos de las políticas públicas o muchas personas desconfían de las políticas públicas, creen que las políticas públicas no les benefician a ellos, no les benefician a ellos, sino que creen que las políticas públicas y los servicios sociales en particular siempre benefician a otros, a otros que no son ellos, y yo creo que eso es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar y a la hora de llevar adelante las políticas sociales. Eh, creo que también eh, hay una debilidad creciente de los sistemas públicos de protección social para dar respuesta a necesidades sociales y a la ampliación de derechos. Incluso cuando el gasto público crece, las dificultades para dar respuesta a las necesidades en materia de pensiones, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de servicios sociales, en materia de garantía de ingresos, cada vez son más importantes, incluso aunque crezca el gasto. Todo ello además teniendo en cuenta que vivimos en un país ahora que está inmerso en un debate fiscal pero que sigue teniendo tradicionalmente y todavía hoy una capacidad de recaudación mucho más pequeña que la capacidad de recaudación de los países de nuestro entorno. Y a todo eso se suma o, o muchas de estas cosas eh, también se derivan pues, de una sucesión de crisis que son entre comillas inesperadas, aunque algunas no son tan inesperadas, que tienen un muy largo alcance y que, además, se han ido sucediendo de forma casi continua. ¿no? La crisis financiera de 2008 hasta 2015, la crisis sociosanitaria del COVID de 2020, que todavía no ha terminado, y la crisis energética e inflacionaria, pues en la que también estamos ahora mismo. ¿no? Esa idea de que, de que está muy vinculada a la idea también de incertidumbre y de inseguridad. ¿no? Esa idea de, de, de, de crisis continuas, profundas, gravísimas... Eh, que se van acumulando antes de que hayamos sido capaces de recuperarnos de ellas, ¿no? frente a otros periodos en los que venimos de un periodo de, de crecimiento relativamente largo. Bueno, estos son los elementos que, a mi juicio, definen, no, no sé si todos, pero los, que, los más importantes que definen el contexto social, económico y político. Eh, ayer tuvimos una jornada de, de debate también sobre la ley de servicios sociales eh, y Fernando Fantova hablaba... En resumen, y yo pues me gustaría también recordarlo, de la necesidad de una reconversión absoluta de los servicios sociales ante todos estos cambios. Venimos, lo ha dicho también eh, Patricia, al hacer la presentación, venimos de una época en la que los servicios sociales pudieron responder a una realidad, a la realidad que existía en aquellos años, pero me parece que es evidente que el modelo de protección social en general y el de servicios sociales en particular Está diseñado para responder a la realidad de otro tiempo, no a la realidad de, de, de, de, ni del siglo XXI ni de los años 20 del siglo XXI, y que estamos obligados a, a, a reconvertir, a reorientar muy profundamente los servicios sociales si queremos darle eh, respuesta a una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad de los años 80, que es la sociedad en la que se. No se crearon, pero sí se inició el desarrollo de los servicios sociales que hoy conocemos. Bien, entonces, dicho esto, eh, sí me gustaría, y antes de pasar a los, a los retos, sí me gustaría eh, hablar de algunos enfoques o paradigmas que creo que deberíamos tener en cuenta. Eh, el primero tiene que ver con lo que desde la Unión Europea se ha llamado inversión social. Eh, y que es un cambio, eh, no sé si la Unión Europea sigue insistiendo tanto en este nuevo paradigma, pero es un paradigma que su lema fundamental es preparar antes que reparar. Podríamos decir también las mujeres y los niños primero porque es un paradigma que apuesta mucho por lo preventivo, por eh, la incorporación de las mujeres al mercado de, de trabajo, por garantizar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, por hacer compatible el crecimiento económico con, con la protección social con, eh, desde luego, dar una prioridad muchísimo más importante a la inversión en la infancia, en la medida en que es una inversión eh, y, no lo que, y, y, y no dejar que los problemas eh, no, no, no, no seguir manteniendo estados del bienestar que son, básicamente, reactivos y paliativos. Creo que nosotros tenemos un estado del bienestar que es muy reactivo y muy paliativo. Y esa idea de la inversión social implica trabajar mucho más lo preventivo, invertir en las fases más tempranas de la vida, invertir en la infancia, invertir en la juventud, invertir en evitar que se ocurran determinadas situaciones de necesidad cuando tenemos un modelo de servicios sociales que creo que es, funciona casi al contrario, que está muy especializado en atender situaciones de necesidad cuando ya se han producido y muchas veces cuando ya es tarde para poder hacer cambios importantes. Otro segundo paradigma tiene que ver con lo que antes hablábamos de la debilitamiento de los vínculos comunitarios. Frente a esa idea se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de lo común. Eh, la importancia de los vínculos comunitarios, la importancia de trabajar redes territoriales, de, de, de modelos de autoayuda, de proximidad, de participación ciudadana, de coproducción. Creo que al mismo tiempo que hay una, una debilit un debilitamiento de los vínculos comunitarios, hay una apuesta por generar Además, un espacio distinto a medio camino entre, entre lo público y lo privado que es el espacio de lo común, que es el espacio de las iniciativas ciudadanas que no forman parte de la lógica de las políticas públicas, pero tampoco de las políticas privadas. Yo creo que ahí también hay elementos importantes. En la mayor parte de los países de nuestro entorno eh, hablamos mucho de privatización en España, de privatización de los servicios sociales. Yo creo que no se puede hablar de privatización de los servicios sociales en España porque no se puede privatizar lo que siempre ha sido privado. El, los servicios sociales en España han sido eminentemente, el conjunto de los servicios sociales siempre han sido una responsabilidad o de las familias o de las entidades sin fin de lucro con una participación pequeña de la administración. Yo creo que lo que sí es evidente que hay es un proceso de, de externalización, de colaboración entre entidades públicas de, de welfare mix, como dicen los sociólogos, pero en todos los países de nuestro entorno lo que hay es una tendencia creciente a la provisión de servicios que son de responsabilidad pública. Y eso es importante porque es la administración pública la que cofinancia, la que determina los criterios de acceso, la que determina los modelos de atención, la que determina quién puede recibir esos servicios y quién no y la que determina qué entidades privadas, con fin de lucro o sin fin de lucro, van a prestar esos servicios. Creo que esa idea de la colaboración pública-privada en los servicios sociales tiene muchísimos problemas, pero me parece que pretender eh, superar ese modelo no es ni posible ni deseable. Y eh, la cuarta, el cuarto elemento que a mí creo que hay que destacar, y probablemente el más importante a mi juicio, tiene que ver con la agenda de la personalización. Hablamos mucho de la atención centrada a la persona, en el ámbito de las personas mayores, pero creo que la agenda de la personalización en el ámbito de los servicios sociales va más allá y la agenda de la personalización, especialmente en el ámbito de los servicios para la inclusión social, tiene que ver con la desinstitucionalización, con el cambio en las estructuras residenciales, en, en, en los tipos arquitectónicamente de centros que utilizamos y el, y el recurso a viviendas y a, a recursos en la comunidad con la atención comunitaria. Tiene que ver con la autodeterminación y el control por parte de las personas usuarias que tienen que ser las que eligen. Tiene que ver con la libre elección, que es un elemento complicado, complejo, pero que los países de nuestro entorno cada vez tiene más protagonismo. Son las personas usuarias las que eligen eh, qué servicio usan, qué proveedor utilizan eh, y, y cómo se determina el programa de atención y, y las condiciones del programa que utilizan, tiene que ver también, en, especialmente en el ámbito de los servicios sociales para la inclusión, con la incondicionalidad o, con, o cómo somos capaces de establecer condiciones en los itinerarios de exclusión que no acaben siendo excluyentes, tiene que ver con la reducción de daños, tiene que ver también con la desprofesionalización en el sentido de que tiene que ver con un cambio en los papeles y en los roles profesionales que no son tanto eh, el de una persona que sabe y que prescribe y que dice a las personas cómo se tienen que comportar, qué es lo que tienen que hacer. Desprofesionalización entendida en la capacidad de las personas profesionales para acompañar elecciones, para acompañar itinerarios de vida, para articular apoyos en la comunidad. Y esa idea que llamamos desprofesionalización, poco no sé si muy adecuadamente pero contrasta con la idea profesional, con la idea de autoridad profesional que muchas veces hemos aplicado. Se ha aplicado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad y también en el ámbito de los servicios sociales. Y creo que esa agenda de la personalización tiene, y esto lo hemos aprendido en el ámbito de la discapacidad, otro elemento fundamental que es el de poner la calidad de vida, ni siquiera la inclusión social, sino la calidad de vida de las personas usuarias como objetivo prioritario de las políticas sociales. Y todo eso supone un cambio muy complejo, ha sido complejo en el ámbito de la discapacidad, es complejo en el ámbito de las personas mayores y es más complejo aún en el ámbito de la inclusión social, pero es un cambio de enfoque que yo creo que los servicios sociales en España están ya en los distintos sectores, en los distintos territorios, hay estrategias de desinstitucionalización, eh, múltiples programas, múltiples iniciativas que nos han puesto en esta agenda de la personalización, pero creo que es un camino en el que tenemos que seguir avanzando. Y dicho esto, eh, ¿cuáles son, y ya voy, voy terminando, eh, cuáles son los, los retos, las tensiones, los dilemas y las dificultades ¿no? a los que se enfrentan los servicios sociales? Bueno, El primero, eh, vuelvo a citar a Fernando Fantova porque él es una de las personas que con mayor eh, profundidad en la esta conferencia es definir el objeto y el perímetro de los servicios sociales, de, de qué se ocupan y de qué no se ocupan los servicios sociales. Creo que hace tiempo que sabemos que tenemos ese problema, pero no somos capaces de dar una solución. Nos tenemos que ocupar de la subsistencia material, nos tenemos que ocupar de los cuidados, nos tenemos que ocupar de la garantía de ingresos, nos tenemos que ocupar del acceso al empleo, o tenemos un valor añadido específico diferente de esos servicios en los que nos tenemos que ocupar preferentemente, sabiendo que para ciertos colectivos ningún otro sistema se va a ocupar probablemente adecuadamente. Y aquí también hay otra pregunta. ¿Tiene sentido un sistema que mezcla la dependencia, la exclusión y la desprotección como, como grandes contingencias cubiertas por los servicios sociales? Desde luego hay países en los que la dependencia, los cuidados de larga duración... No eh, se prestan en el mismo dispositivo, en el mismo sistema que la exclusión o la desprotección. Nosotros hace tiempo contamos por unos servicios sociales que cubrían sobre todo estas tres materias, eh, sabiendo que, desde luego, es un sistema relativamente eh, generis. El segundo reto tiene mucho que ver con el anterior, es garantizar el valor añadido de la, de la intervención social. Más allá de la provisión de cuidados, de recursos económicos, de empleo, de alimentos, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que encuentran las personas en los servicios sociales? Yo creo que el valor añadido está en la intervención socioeducativa, está en el acompañamiento social, está en la intervención psicosocial y es probablemente el servicio, la prestación, el valor añadido que más cuesta dar a los servicios sociales muchas veces porque la demanda de la sociedad y la demanda de la ciudadanía tiene mucho más que ver con, con el alojamiento, tiene mucho más que ver con los alimentos, tiene mucho más que ver con, con la subsistencia material, en todo caso con los cuidados, pero no con esas posibilidades de acompañamiento social ante situaciones de, de dificultad. El tercer reto, para mí es obvio, es reinventar la arquitectura institucional y la ordenación territorial de los servicios sociales. Yo creo que tenemos un modelo de arquitectura institucional es completamente disfuncional, que viene prácticamente del siglo XIX, eh, pero que ningún otro sistema de bienestar, eh, la... yo creo que nuestro sistema se caracteriza eh, primero por una división entre la atención primaria y la atención secundaria y sobre todo por atribuir la atención primaria a los ayuntamientos en general y la atención secundaria en general a las administraciones regionales, en algunos casos cabildos o diputaciones pero eh, se caracteriza porque en un mismo territorio, para atender a las mismas necesidades, intervienen dos administraciones diferentes. Y una de esas administraciones, además, la administración municipal, está completamente atomizada en España en más de 8.000 unidades. Algunas de esas 8.000 unidades tienen grandes capacidades para articular políticas sociales, pero la mayor parte de esas 8.000 unidades no tienen ni los recursos técnicos, ni los recursos económicos, ni la masa crítica, ni incapacidad para ofrecer unos servicios sociales de calidad. Eh, muchas veces hablamos de que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, pero a nadie se le pasaría por la cabeza que la atención primaria de salud o la atención básica educativa estuviera en manos de los servicios sociales de los ayuntamientos. De hecho, eh, el proceso ha sido el contrario en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación, durante los años 80 lo que hubo un, fue un proceso de desmunicipalización, de centralización de las competencias sanitarias y las competencias educativas en, en otras eh, administraciones, en administraciones eh, autonómicas. Eh, yo creo que aquí tenemos un debate importante. Creo que también hay que decir que España en ese sentido es muy peculiar. Los países donde se atribuyen eh, responsabilidades importantes en materia de servicios sociales a los ayuntamientos... Los países nórdicos, los países anglosajones tienen ayuntamientos muchísimo más grandes que los nuestros. Tienen ayuntamientos de 100, 150.000, 200.000 personas. Los países como Alemania o Francia, que tienen ayuntamientos, muchos ayuntamientos y muy pequeños, casi no dan competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales. En esos países son las regiones, los departamentos, las provincias, los estados, los que tienen las competencias fundamentales. Nosotros tenemos una especie de mezcla en la que mantenemos... Eh, unas competencias muy importantes sobre unas administraciones que son las municipales que no siempre pueden prestar esos servicios y creo que sobre todo la mayor dificultad que tenemos es que sobre un mismo territorio, sobre unas mismas necesidades, operan dos administraciones que muchas veces son incapaces de ponerse de acuerdo y son incapaces de garantizar, de garantizar la continuidad de la atención. Otro reto Adaptar de verdad el paradigma de la personalización a, a autodeterminación, control, libre elección, racionalidad, calidad de vida, lo hemos dicho antes. ¿Hasta dónde y sobre qué pueden elegir las personas usuarias? Debe anteponerse la calidad de vida a la integración social como ideas básicas. Yo creo que son, eh, por una parte, retos filosóficos, retos conceptuales, pero creo que tenemos la obligación de plantear normas, de plantear herramientas, de plantear mecanismos que permitan des, no solamente desinstitucionalizar la atención a las personas, en este caso en situación de exclusión, sino de intentar trabajar en normativas que sean lo más incondicionales posibles, que garanticen su posibilidad, ya no solo sus derechos, sino su posibilidad de elegir, su posibilidad, sobre todo, de determinar los itinerarios de inclusión en los que quieren participar. de tener en cuenta cuáles son sus preferencias, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades de no imponer desde los servicios sociales, desde lo profesional o desde lo político, los objetivos y las condiciones de los o sea, eh, Voy terminando con los retos y los dilemas. Eh, yo creo que tenemos otro reto importante, creo que se está abordando en España en los últimos años con seriedad, tiene que ver con, con que tenemos un modelo de protección social que está muy basado en las personas mayores, eh, especialmente si tenemos en cuenta el conjunto de la protección social, las pensiones, etc. Y tenemos un modelo de protección social que ha tenido muy poco en cuenta a la infancia y a la juventud. Eh, creo que poco a poco estamos reforzando esas políticas de infancia, de familia, de juventud, pero creo que también tenemos que ser capaces de diseñar unos servicios sociales para todas las edades, incluso a, a asumir como funciones propias, eh, cuestiones como el apoyo a la crianza y sobre todo el abordaje de la desventaja educativa, que no es el abordaje de la desprotección, pero sí es la desventaja educativa en la medida en que esas situaciones de desventaja educativa son cada vez mayores y son generadoras de pobreza infantil, no solo de pobreza infantil, sino de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con diferencias en la inversión que somos capaces de hacer en, niño, en unos niños y en otros en función de la familia de la que provenga. Otro reto importante eh, es el de intervenir en los domicilios y los lugares en los que vive la gente. Primero, trabajar para que las personas puedan seguir viviendo en su medio habitual, pero sobre todo ser capaces de no tener unas, ayer lo hablábamos, unas carteras de servicios tan basadas en los centros, en los centros residenciales, sino ser capaces de hacer las intervenciones que tengamos que hacer allá donde vive la gente. Y me plantearía, Dejarán a medio plazo de existir las residencias para personas mayores. O sea, seremos capaces de que las personas a las que atendemos vivan en su domicilio o al menos en viviendas pequeñas y seremos capaces de que sea el sistema de vivienda el que provea de los recursos de vivienda y de alojamiento y que los servicios sociales se limiten, entre comillas, a prestar los apoyos que las personas necesitan para su integración social. Ese debería ser el objetivo al que deberíamos apuntar. Creo que también eh, tenemos que redefinir la dimensión comunitaria de los servicios sociales, tanto de los servicios públicos como de los privados. Creo que hablamos mucho de esa idea de recuperar la comunidad, pero creo que no hemos reflexionado eh, suficientemente sobre qué es hoy la comunidad. La comunidad hoy ya no es lo que era hace 20 o 30 años, tampoco sé si hemos reflexionado suficiente de qué podemos esperar de la comunidad eh, y quién tiene la responsabilidad de dinamizar la comunidad. Entonces, yo creo que hablamos mucho eh, de, de esa vinculación, de esa dimensión comunitaria, pero creo que debemos reflexionar sobre ella y, desde luego, eh, establecer herramientas y mecanismos que realmente permitan que muchas de las necesidades sociales no necesariamente o, o que seamos capaces de entender que muchas de las necesidades sociales no solamente se van a mm, responder desde lo público. Desde la responsabilidad pública, bien sea concertada, bien sea de gestión directa, no solamente se van a responder desde la familia, también necesitamos impulsar redes de proximidad, comunitarias, de voluntariado, que sean capaces de dar respuesta desde lo común, que no es lo público ni lo privado, sino desde lo común, a ciertas necesidades sociales. Y creo que también tenemos otro reto importante, que es el de mejorar las capacidades de atención integrada intersectorial. En el ámbito, con el ámbito de la salud, con el ámbito de la vivienda, con el ámbito del empleo y sobre todo desarrollar mecanismos para abordar con garantías y, y sobre todo las situaciones de alta complejidad que se dan en los servicios sociales y que implican a más de una administración. Eh, termino con los retos profesionales, antes lo decíamos, profesionalizar el sector y a la vez desprofesionalizarlo. Es una cosa un poco contradictoria, pero creo que fácil de entender. Creo que hay que mejorar la formación, la capacitación y sobre todo las condiciones laborales de todas las personas que intervienen como profesionales en este ámbito, pero al mismo tiempo creo que modificar las culturas profesionales que están muy orientadas a la rehabilitación, a, a, al merecimiento, a, desde luego, a planteamientos de profesionales que son los que dicen a las personas usuarias qué tienen que hacer, cómo, cuándo y dónde. Y como antes decíamos, de alguna manera quitarnos las batas de los profesionales y ser capaces de entrar en dinámicas de, de acompañamiento, que no quiero decir que no se estén realizando, pero creo que ahí hay un cambio cultural importante que hacer desde el punto de vista de cuál es la, la visión del propio papel de las personas profesionales más allá de mejorar sus condiciones laborales hay que garantizar una financiación suficiente para los servicios sociales, que hoy no está garantizada, y hay que reflexionar sobre los impuestos, sobre la presión fiscal, también hay que reflexionar sobre los copagos. Eh, ayer comentábamos que, más allá de la financiación, eh, blindar los servicios sociales, es otro de los retos que yo creo que la ley, el acuerdo de acreditación al que llegó el Ministerio y las comunidades autónomas, y lo que hemos sabido de la ley, lo plantean con mucha claridad, más allá de la financiación, blindar los servicios sociales, Requiere incrementar las capacidades de evaluación, de investigación, de innovación, de inspección, de gestión del conocimiento. Si no somos capaces de generar modelos comunes de, de más basados en la práctica, en la, en la, basados en la evidencia, de saber qué funciona y qué no funciona de generar estándares de calidad que miren a los resultados en términos de calidad de vida sobre la situación de los usuarios. Si no somos capaces de desarrollar verdaderos modelos de evaluación y de inspección, por mucha financiación adicional que metamos en el sistema, los servicios sociales no van a mejorar. Y el último reto creo que tiene que ver con, con el, relato. el relato. El relato cívico, el relato técnico, el relato político, cómo somos capaces. Yo creo que si hay algo preocupante es el la desconfianza con la que mucha una parte importante de la ciudadanía ve los servicios sociales. Ve las, desde la idea de la paguita hasta otros planteamientos en los que, como decía antes, muchas personas no se ven no se creen beneficiadas por los servicios sociales. Y yo creo que ese relato, esa batalla del relato es importante. Vemos lo que está ocurriendo en otros países, vemos también lo que ha ocurrido en el nuestro y defender los servicios sociales, unos, unas prestaciones de garantía de ingresos para toda la población, universales de amplio alcance, creo que es una batalla que yo creo que tiene que ver con cómo explicamos las cosas, que es muy importante. Entonces, ante esos retos, y ya termino muy rápidamente, ¿qué hacer? ¿No? Yo aquí voy a, a, muy básicamente, qué creo que tienen que hacer las administraciones públicas y qué creo que puede o debe hacer el tercer sector. ¿Cuáles son las funciones de la administración pública? Regular los derechos y las formas de provisión. Creo que es importante es garantizar una financiación suficiente de los servicios de responsabilidad pública, tanto desde el, la recaudación tributaria como, sobre todo, modelos mucho más suficientes de concertación de los servicios. Y creo que, además, la administración debe ser capaz o debe ser la responsable, y es lo que puede hacer y es lo que no puede delegar, de determinar el acceso a los servicios, de garantizar una asignación adecuada. De garantizar la calidad de la atención, como decía antes, con marcos comunes de intervención, puede también prestar servicios de atención directa, pero sobre todo en aquellos ámbitos en los que no exista una oferta solvente de proveedores. Creo que lo único que puede delegar, a mi juicio, sin demasiados problemas, la administración pública es la prestación directa de los servicios. El resto de las funciones... La de la financiación, la de la regulación y la de la garantía de la calidad y la de la inspección, la de la evaluación, etcétera, es el núcleo de la función de pública donde radica la responsabilidad pública y eso es lo que verdaderamente no podría delegar y yo creo o no debería delegar y yo creo que tiene dos retos fundamentales. La racionalización de los procedimientos administrativos. Creo que si hay una crítica, y vosotros probablemente la conocéis mejor que yo, a los servicios sociales, y a, a las prestaciones de garantía de ingresos, es eh, los laberintos burocráticos a los que condenan a la población. Yo creo que estamos hablando de servicios de responsabilidad pública que tienen que tener unos ciertos procedimientos para que no sean discrecionales, pero creo que hay un eh, reto importante de racionalizar y de simplificar esos procedimientos administrativos. Y creo que hay otro reto, que es el de los procesos de selección y organización del personal que trabaja en la administración pública, donde vemos también que hay dificultades importantes y que probablemente en el futuro van a ser más importantes. Y termino. ¿Cuáles son los retos del tercer sector? Yo creo que el tercer sector, las entidades sin fin de lucro, su reto principal es garantizar un valor, un valor añadido en la provisión de esos servicios de responsabilidad pública, frente más allá de la reducción de costes, que puede ser lo que puedan aportar eh, las entidades eh, comerciales o mercantiles con fin de lucro, eh, el tercer sector, si quiere ser un proveedor de servicios de responsabilidad pública, lo que tiene que aportar, y lo que aporta creo yo, pero tiene que saber que esa es su misión, es aportar un valor añadido específico. Impulsar las redes ciudadanas y comunitarias de base más territorial, más allá de la prestación de servicios, más allá de la incidencia política Creo que esa es otra de las funciones fundamentales, que no sé si el tercer sector está desarrollando suficientemente. También incrementar su capacidad de incidencia política, eh, de participación en el diseño de las políticas públicas y de sensibilización de la ciudadanía. No es porque esta jornada lo organice EAPN, pero creo que en ese sentido entidades como EAPN, entidades como la Fundación Fuesa de Cáritas, etcétera, etcétera, creo que hacen un, un muy buen trabajo en España. Creo que las entidades del tercer sector también tienen que ser capaces de superar los enfoques basados en la defensa de intereses de colectivos muy específicos eh, y transitar hacia la cobertura de necesidades de amplio alcance. No trabajar tanto desde la óptica del colectivo, que sigue siendo la forma en la que muchas entidades se, se organizan, sino desde necesidades más amplias, más genéricas, como pueden ser la vivienda, la inclusión laboral, el acompañamiento socioeducativo, etcétera. etcétera. Y creo que el tercer reto... Eh, el último reto, también importante para el tercer sector, es apostar por la innovación en todas las dimensiones de su actividad. Creo que también ese es un reto específico del tercer sector, de las necesidades que atiende, de los, perfiles, de los perfiles profesionales que se incorporan a las entidades, de los planteamientos filosóficos, de las herramientas de intervención, de las formas de incidencia y de comunicación. Yo creo que tenemos un tercer sector en España en el ámbito específico de la exclusión social que ha innovado, pero creo que también pues, no es cuestión de, de, de alguna forma, dormirse en los laureles y creo que ese proceso de, de innovación en todos estos aspectos tiene que ser eh, continuo. Y nada más, creo que con esto he terminado, creo que me he ajustado más o menos al tiempo y si os parece, dejo ya de, de compartir la pantalla. Muchas gracias, Joseba, te has ajustado más o menos al tiempo efectivamente, por lo cual te, te damos las gracias. Abrimos ahora... Eh, un turno de preguntas. El procedimiento será que levantáis la mano eh, con el, bueno, el levantar la mano con reacciones del, del propio programa Zoom y Marcelo os irá dando paso según vayáis levantando la mano. No hay ninguna pregunta. Sí. Bueno, se ven ya algunas manos levantadas. Cosme. María Luisa. Cosme, vas empezando si quieres. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias, eh, Joseba, y la oportunidad de esta jornada. Quería hacerle una pregunta a Joseba cuando ha utilizado el término desinstitucionalización. Eh, a ver si puede eh, eh, aclarar un poco más eh, cómo lo piensa él. Porque habría Diversos modos ¿no? de, de pensar la desinstitucionalización y de diferentes ejemplos eh, de llevarla a cabo. Muchas gracias, Joseba. Bien, eh, pues sí, efectivamente es un concepto tan amplio que pues, no sé si podemos acotarlo, pero eh, en el ámbito específico de los programas de, de inclusión, yo creo que hay... Eh, también podemos pensar en el ámbito de la tercera edad, pero yo creo que así, casi casi improvisando, ¿en qué se materializa la desinstitucionalización? Eh, la, la más obvia, la, la forma más obvia, quiere decir dejar de utilizar grandes equipamientos residenciales. Eso, puestos a elegir una, una visión de la desinstitucionalización, tiene que ver casi casi con lo arquitectónico. Y eso lo hemos visto clarísimamente en el ámbito de las personas mayores, pero lo podríamos llevar al ámbito de las personas sin hogar. Si ha habido un ejemplo de desinstitucionalización práctica, eh, ha sido, entre otros, el movimiento Housing First. entonces Que las personas vivan en viviendas, vivienda, eh, las personas que están atendidas por los servicios sociales en equipamientos residenciales, en equipamientos de alojamiento, vivan en entornos arquitectónicos de pequeño tamaño, eh, habitaciones individuales unidades convivenciales en el ámbito de las personas mayores, eh, en vez de generar grandes centros residenciales, viviendas con apoyo, apartamentos tutelados, etcétera, etcétera, es el primer elemento de la desinstitucionalización. Es cuando aplicamos eh, servicios que conllevan alojamiento, es dónde se ubican esos alojamientos, eh, se tienen que ubicar en, en, en los entornos urbanos reales, qué tamaño tienen y qué dimensiones tienen. Esa es, a mi juicio, la primera y la más importante. Pero la desinstitución creo que va más allá. Ayer hablábamos de desinstitucionalizar la cartera de servicios sociales. Eso quiere decir que debemos apostar también, sobre todo, por eh, tender menos al trabajo o, o, o, o al despliegue de centros, centros ocupacionales, centros de atención diurna, centros residenciales y trabajar mucho más en la articulación de paquetes de apoyo muy diversos, muy flexibles, muy adaptados a las necesidades de los individuos. Eso, por ejemplo, en algunos países se ha intentado hacer mediante presupuestos individuales, pero eso quiere decir que la única respuesta que damos a las personas no es el acceso a una institución. En los años 70, 80, en el ámbito de la discapacidad, eh, la respuesta a las personas con discapacidad era un centro era un centro de empleo protegido era un centro ocupacional era un centro residencial hace ya mucho tiempo que la discapacidad lo que y hace muchísimo tiempo que venimos diciendo en, en el ámbito de la discapacidad lo que las personas requieren son programas son programas de articulación de apoyos comunitarios eso mmm, lo podemos hacer en el ámbito de la exclusión social también es clarísimo entonces yo creo que la desinstitucionalización tiene esos dos, tiene un ámbito claramente arquitectónico, residencial, etcétera, etcétera, pero tiene otro eje que tiene que ver con que los servicios que ofrecemos estén muy basados en la comunidad, utilicen en la medida de lo posible recursos comunitarios y, y realmente no se limiten pues, a aquello que se hablaba en los años 80 de la, de la institución total. entonces Yo particularmente, es verdad que se está preparando una estrategia de desinstitucionalización. Patricia quizá tenga más claro cuáles van a ser esos ejes de, de, ese, de ese esfuerzo de desinstitucionalización en el ámbito de los servicios sociales, pero yo creo que probablemente los ejes principales serían serían esos. Muchas gracias, Cosme. Muchas gracias, Joseba. María Luisa, tienes la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a Joseba porque me ha parecido fantástica su intervención y quería resaltar dos cosas, el tema comunitario y el tema del acompañamiento. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Esta esta reflexión crítica que hacías en, desde el punto de vista de los ayuntamientos españoles pequeños, que de alguna manera no tienen recursos y están atomizados en toda la geografía española, eh, yo no sé si una fórmula sería el tema de la mancomunización, de, la, de las mancomunidades eh, de ayuntamientos. Lo planteo como una posibilidad Aquí en Canarias, en, en algunas zonas, hay mmm, man, comunidades de la zona sur o la de la zona norte en relación, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. La otra cuestión es que el hecho de sacar, digamos, de los servicios sociales el tema más asistencial y prestacional supone, como decías, un planteamiento de innovación y creatividad. Me consta que en el País Vasco algunas de estas competencias han pasado a empleo, esto en otros territorios ni se sueña. Me gustaría que un poco pudieras eh, decir cómo han logrado en el País Vasco pasar, a, por ejemplo, a otras unidades administrativas el tema de las prestaciones. Y por último, plantearte que en este enfoque comunitario que comparto al 100%, eh, y que por suerte existen ya algunas experiencias de intervención comunitaria e intercultural en casi medio centenar de, de procesos en, en la geografía española, decirte que veo una gran eh, distancia entre la formación universitaria y la acción, y desde luego entre la formación universitaria y una acción desde eh, lo comunitario. Me gustaría como persona que también... Eh, trabaja en, en dos universidades, ¿cómo podríamos ayudar a, los, a las universidades para que la formación esté unida a la investigación y a la acción, y en este caso comunitaria? Muchas gracias. Bien, bueno, yo en, en relación al primer comentario, eh, yo creo que aquí hay dos problemas diferentes. Eh, eh, el primer problema es que atribuimos a dos administraciones diferentes ...responsabilidades sobre el mismo territorio y las mismas personas. Y eso no pasa muy a menudo. Desde luego no pasa en la salud. Entonces, lo que ocurre es que en un mismo territorio, es igual una isla de, de, de Canarias, eh, el cabildo y los ayuntamientos en la misma zona... ...y sobre la misma población, la población, por decir algo, situación de dependencia, entonces lo que ocurre es un peloteo continuo. Una ruptura de los itinerarios de la continuidad de la atención y un peloteo continuo ese es el primer elemento que a mí me parece cuestionable. Por una parte, la, la diferenciación entre atención primaria y secundaria me parece que cada vez tiene menos sentido, pero lo que no pasa en la educación, no pasa en la sanidad, es que esas dos competencias se dividan entre dos administraciones, que a veces además responden a distintos partidos y aunque respondan al mismo partido, tienen intereses eh, económicos, eh, organizativos, dificultades de coordinación. Entonces, el primer cambio para mí es que sobre un mismo territorio. Debería operar una misma administración. Luego, ¿tiene que ser la administración municipal? ¿Tiene que ser la administración autonómica? ¿Tiene que ser una mancomunidad comarcal? Yo creo que, desde luego, una vía casi casi obligatoria en determinados lugares, con determinados tamaños, es la mancomunización de los ayuntamientos. Creo que habría que dar un paso más y creo que deberíamos tender a generar estructuras eh, comarcales eh, en las que la atención primaria y la atención secundaria o la administración autonómica y la administración municipal se unifiquen. Eh, desde luego, en los países de nuestro entorno han pasado cosas, uno, la unificación obligatoria de los ayuntamientos. O sea, hay muchos países, como los países nórdicos, en los que han dicho los ayuntamientos se tienen que unificar obligatoriamente y tenemos que generar ayuntamientos más grandes. Bueno, yo no sé... Si somos uno de los países con mayor número de ayuntamientos de, de, de Europa, si eso es posible. Pero si no podemos optar por una mancomunización obligatoria, eh, tendrían que los ayuntamientos mancomunarse eh, voluntariamente. Pero para mí el problema principal es dividir las competencias entre dos administraciones diferentes. Dividir la, que que, que los centros residenciales para mayores y la atención domiciliaria para mayores esté dividida en dos administraciones, a mi juicio, cada vez no solamente que no tiene sentido, sino que cada vez es más disfuncional, cada vez genera más problemas y eso, desde luego, no lo admitiríamos en el ámbito de la salud. En cuanto a sacar la garantía de ingresos de los servicios sociales, bueno yo diría dos cosas. Por una parte, estamos en eso porque, por, por suerte o por desgracia, el núcleo de la garantía de ingresos se lo han llevado a la seguridad social. Eh, y, y han mantenido en los servicios sociales pues, unas rentas mínimas que en algunas comunidades autónomas prácticamente están desapareciendo y en otras comunidades autónomas se mantienen sí o sí. Habrá que ver qué capacidad tiene también de mejora de las ayudas de emergencia social, los cambios que se plantean en, en la nueva ley. Pero lo que es cierto es que si el IMV se consolidara y superara los problemas que tiene de despliegue, en cierto modo, ya hay un avance importante de llevárselo a un ámbito competencial que es el de la seguridad social. En Euskadi se planteó y se hizo hace ya 12 años llevárselo al ámbito del empleo. Y la valoración, Alfonso también me puede ayudar en la valoración, pues es, es un poco agridulce porque ha liberado los servicios sociales de responsabilidades que no le correspondían y de cargas de trabajo que no le correspondían, por una parte, pero al mismo tiempo ha hecho que ciertos públicos, ...desaparezcan de los servicios sociales porque los servicios aunque tengan necesidades de intervención social educativa, los servicios sociales ya no les dan gran respuesta. Eh, yo cuando hablo con los servicios sociales locales en Euskadi, de la RGI prácticamente no te dicen nada porque ya es un mundo que les atañe poco. Y luego eh, yo creo que los servicios de empleo en Euskadi, pues más allá del dinero, tienen poco que ofrecer de momento... Eh, en términos de acompañamiento, en términos de intervención socioeducativa, incluso en términos de intervención laboral, tienen poco que ofrecer a los perfiles que, que, que, que perciben la RG. ¿no? Yo creo que ha sido un cambio positivo, pero con algunas sombras. Y respecto a la última pregunta sobre la formación universitaria, pues yo realmente no sabría muy bien qué responder. Yo lo que creo es que, sobre todo, pero es una opinión cualquiera puede tener la suya, eh, yo creo que lo que hay es una carencia de implicación en el tejido asociativo de las personas, bueno, de la sociedad en general y de las personas que estudian estas carreras. Eh, probablemente si en su currículum formativo se exigiera de una manera o se fomentara de una manera más clara el implicarse desde jóvenes en entidades como las que forman parte de APN, pues probablemente su capacitación y su visión sería muy diferente. Gracias, Joseba. Yo, un par de comentarios respecto a lo que has dicho, no porque más abierto tú el millón para poder participar. Y es, yo creo que una de las cuestiones que ha pasado al llevar la renta de garantía de ingresos en el País Vasco a empleo es, si antes ya predominaba eh, el exigir a la gente que trabaje antes de, de recibir la renta de garantía, al llevar eso a empleo eso eh, se, ha, se ha amplificado, ¿no? Es decir, prevalece, yo, yo, la presión porque la persona trabaje y se mantenga por sí mismo antes que su derecho subjetivo a tener unos ingresos. Eh, es una línea difícil, pero bueno, yo creo que a veces eh, se está jugando eso. ¿no? Y luego, segundo, respecto a la vinculación de las universidades con la práctica concreta, yo comentar que nosotros tenemos una experiencia muy que es muy satisfactoria con la Universidad del País Vasco, con el, en concreto con el Máster de Participación y Desarrollo Comunitario, que es, tenemos una, una colaboración muy estrecha, mediante la cual, eh, la, la universidad nos da formación a los profesionales de las entidades de, de APN en el tema de participación, pero también personas del máster hacen prácticas en las entidades, ¿no? Y eso, bueno, pues es un elemento de conexión bastante importante. Yo creo que hay que buscar ese tipo de, de vinculaciones, de complejidades también en parte, ¿no? Y también profesionales de APN eh, dan determinadas asignaturas o imparten determinados programas formativos en momentos en la universidad. ¿no? creo que son cosas interesantes a seguir avanzando. Eh, Me piden, por favor, que cuando vayáis a hablar, además, digan vuestro nombre, de qué entidad y de qué lugar eh, intervenís. ¿Vale? Pedro, tienes la palabra para ahora. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, Joseba, por por la... Por la ponencia fantástica. no. Eh, soy Pedro Fuentes de Caritas Española y quería hacerte dos, dos preguntas o dos peticiones de que profundizaras en dos de los elementos que has, que has aportado, que a mí me parecen muy importantes. ¿no? El primero de ellos es el tema de la incondicionalidad como, como nuevo paradigma en, en, en la atención a, a las personas en situación bueno, pues de vulnerabilidad o de exclusión social. Y en segundo lugar, el tema de la comunidad. ¿no? Decir, eh, decías que hay que la, lo que quede de comunidad hoy no se parece en nada a lo que podía haber en los años 80 y probablemente todas las referencias que tenemos tienen mucho que ver con los años 80, ¿no? Pues bueno, Marco Marquión y, y compañía eh, igual hoy no terminan de ser la respuesta que necesitamos. Entonces me, me encantaría que profundizaras un poquitín en, a tu modo de ver cuáles son esos rasgos comunitarios que hoy están y sobre, de los que tirar. Muchas gracias. Bien, bueno, yo creo que son dos temas en los que yo particularmente eh, tengo más dudas y preguntas que respuestas, ¿no? yo, yo sí que voy a plantear las dudas que me plantean eh, y algunos avances que creo que se pueden realizar en estos dos temas que me parecen, sobre todo el de la incondicionalidad, dos de los temas esenciales, ¿no? Cuando hablamos de incondicionalidad yo también creo que deberíamos distinguir entre las prestaciones económicas y los servicios de atención directa porque son realidades un poco diferentes. Eh, bueno, En relación a, a las prestaciones económicas partimos de modelos, tanto el IMV como las rentas mínimas, que son condicionales, pero que, eh, que exigen unos comportamientos determinados, unas condiciones determinadas a las personas que perciben esas prestaciones, como lo ha dicho también Alfonso hace un momento. Es verdad que esa incondicionalidad puede ser muy estricta. Hay países en los que esa condicionalidad se aplica de forma muy, muy, muy estricta, Estados Unidos o el Reino Unido, y esa condicionalidad puede ser más, más laxa. Eh, a mí, más allá de la incondicionalidad y el debate sobre la renta básica incondicional, etcétera, etcétera, me parece en este foro importante reflexionar sobre la incondicionalidad en los servicios de atención directa. Eh, porque yo creo que ahí es donde las entidades que están en EAPN y donde el potencial de cambio es mayor. Yo creo que venimos de... Voy a hacer una descripción un poco grosso modo, entonces tampoco quiero decir que todo el mundo haya trabajado siempre en esas claves, pero yo creo que venimos de unos planteamientos de trabajo en el ámbito de la inclusión desde las propias entidades públicas y privadas que están muy basadas en una idea de rehabilitación, en una idea de que, de que te vamos a curar, te vamos a rehabilitar, te vamos a reinsertar, ¿no?, en esa idea que, que se ha cuestionado, que el modelo housing first el ámbito de las personas sin hogar ha cuestionado claramente, no esa idea de escalera, que tú vas poco a poco cumpliendo unos objetivos, cumpliendo unas condiciones, entre comillas, comportándote de una manera que hace que merezcas eh, una serie de recursos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hemos generado recursos que eran exclusógenos porque mantenían unas normas desde entrar con mascotas hasta los consumos, eh, bueno, por poner muchos ejemplos, donde muchas veces la respuesta era la expulsión. Sigue siendo la expulsión del recurso. Eh, la aplicación de unas condiciones que hacía, eh, yo creo que, por ejemplo, el ejemplo de la cartera de servicios sociales del País Vasco es un ejemplo claro, en el de, desde la propia determinación de las condiciones de acceso, claro, se dice, derecho, derecho universal y subjetivo ha determinado a un centro de acogida, pero después... No tienes que tener tal enfermedad, tienes que tener conciencia de cambio, tienes que tener voluntad de cambio. Eh, entonces, aplicamos unas condiciones muy basadas en la idea de merecimiento, además en una idea casi inmoral, eh, que deberíamos ser capaces de, de, de reducir al mínimo. Y vuelvo a decir que el programa Housing First en ese sentido me parece que ha sido bastante modélico. Reducir al mínimo no quiere decir eliminar todas las condiciones, no quiere decir... Eh, que no se tengan que mantener unas ciertas condiciones de la convivencia, en el respeto a las personas con, con las que se convive, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, la, la, la idea de reducción de daños, que fue tan eficaz, en, en, en, por ejemplo, cuando hablamos de, de adicciones, deberíamos ser mucho más capaces de, de cambiar la mirada, de pensar que muchas veces los servicios sociales tiene que dar una respuesta, aunque creamos en la idea de la inversión y la prevención, pero tiene que dar una respuesta paliativa, que muchas veces no podemos plantear recursos eh, objetivos, objetivos de inclusión social total que tenemos que plantear, pequeños objetivos de mantenimiento, paliativos, de, de mejora mínima de la calidad de vida, y eso requiere aplicar las condiciones mínimas, las condiciones mínimas, y la personalización también implica... Eh, que cuando aplicamos esas condiciones sean condiciones que tienen que ver con, con la realidad, con las posibilidades, con las expectativas, con lo que la, las personas quieren. ¿no? Que cuando hacemos planificamos itinerarios contamos mucho más de lo que hacemos ahora con la visión de las personas. Luego, ¿eso cómo se lleva a la práctica? Pues, pues sinceramente eh, no sabría decirlo. No sabría decirlo, o, o creo que hay entidades que lo están haciendo, pero me parece mucho más complejo, mucho más complejo. Pero como poco, creo que partir de esa idea de, de, de reducir al mínimo la condicionalidad es importante. Y con el tema de la comunidad, pues tengo todavía muchas más dudas. Yo lo que sí creo que puedo decir es que la comunidad no tiene nada que ver, como decías, con la comunidad en los años 80, que debemos repensar qué es la comunidad qué le podemos pedir a la comunidad, cómo se posiciona lo público ante lo comunitario. Y yo creo que la idea es que, que los jóvenes hoy, también nosotros, las personas adultas, los vínculos comunitarios que tenemos tienen mucho más que ver con, con, con, con las nuevas tecnologías, con, con ámbitos mucho más dispersos. Y que yo, la idea que a mí sí que me gustaría destacar es que no podemos pensar que desde lo público, o sea, que lo comunitario no es un aliado importantísimo, aunque no sea público, para responder a las necesidades sociales. Que tenemos que, que invertir en redes comunitarias de un tipo o de otro, aunque sean telemáticas, aunque sean virtuales, pero no dejan de ser redes comunitarias. Muchos, muchas eh, eh, entidades mercantiles, eh, empresas como las farmacias, como los bares, como las panaderías, no dejan de ser comunidad, aunque sean entidades con fin de lucro. Entonces, de alguna manera tenemos que, que repensar el concepto de comunidad y repensar cómo lo incorporamos a la intervención social. Muchas gracias, Josebas. Tenemos agotado ya el tiempo, pero bueno, un último minuto. Juan Manuel, tienes, tienes la palabra. Hola, hola, Joseba, hola a todos. Eh, simplemente era intentar acotar, o al menos, saber si es exactamente lo mismo que decías. Cuando hablabas de los paradigmas de, de, la, de la actuación preventiva versus la actuación eh, reactiva, eh, una es recordar o que yo creo que esto podría ser ampliable a cualquier tipo de servicio, ¿no? desde los de empleo, evidentemente nadie trabaja sobre qué sectores se van a ir acabando y un día van a estar en el paro, nadie. Eso, se trabaja sobre demanda, sí se trabaja. O salud, o educación, o, bueno, creo, que sí. creo que nos fustigamos constantemente con esto. Yo desde los años 80 vengo escuchando exactamente prácticamente el mismo paradigma y creo que tiene tiene valor, tiene valor, tiene, pues, tiene eh, actualidad, además, creo en él, creo en ello, pero creo que también hay que considerar que viene limitado porque mucha de nuestra actuación, sobre todo cuando tra el trabajo de caso se, re se refiere, trabajamos con la voluntad, con la voluntad de la persona, con, con la demanda, con, con el interés de la persona en, en, en un cambio, ¿no? en, una, en expresar una situación. Y trabajamos muchas veces con problemas que se generan en el seno de la familia, de lo interno, de lo propio, de lo, con lo cual es, complica muchísimo más eh, buscar o encontrar eh, actuaciones de carácter preventivo y que, y que no surjan de, de, de la propia demanda. ¿no? Simplemente lo quería acotar un poquito porque si no a veces caemos en el autoflagelación y, y que es algo que nos va bien, de vez en cuando que nos peguen, pero... Vale, simplemente era eso. Bueno, yo ahí también haría un comentario muy rápido. Yo creo que eso es verdad, que trabajamos a demanda y la demanda surge cuando surge. Sí que me parece que es verdad que en el ámbito de la intervención en servicios sociales hay momentos en los que la prevención es más fácil. Pondría un ejemplo claro, los momentos de desinstitucionalización de las personas, cuando una persona sale de un hospital, sale de un centro penitenciario sale de, de, de cualquier institución en la que esté, sale del sistema de protección de menores. Creo que tenemos todavía mucho que avanzar por elegir un ejemplo en articular medidas preventivas cuando sabemos, por no hablar de los desahucios, cuando sabemos que son momentos de crisis que van a generar después. Entonces, yo creo que ahí podríamos avanzar sobre todo. Pero yo también me refiero, cuando hablamos de lo preventivo y lo reactivo y lo paliativo, me refiero también a la orientación general del sistema de protección social en España. Y quiero con esto decir que eh, tenemos un problema de reproducción intergeneracional de la pobreza, tenemos un problema de pobreza infantil, desde luego, tenemos un problema de desventaja de unos niños y niñas frente a otros porque esos niños no llegan a los conocimientos, no llegan a las experiencias, no llegan a, a los aprendizajes que llevan otros eh, y esperamos... Eh, desatendemos a la infancia, desatendemos a la juventud y esperamos a que con 20, 25, eh, 40 años nos lleguen eh, en desempleo, pidiendo prestaciones. Entonces, yo creo que eh, no quiero entrar tampoco en una guerra de generaciones, pero creo que tenemos un modelo en general de relación social que ha mirado muy poco a la infancia. Muy poco. Ha mirado a la infancia en los casos de violencia, en los casos de desprotección, pero no en los casos más de desventaja socioeducativa. Y yo creo que, que esa idea de intervenir antes de que los problemas ocurran, tanto en el gran diseño como, como en el día a día de las entidades, es verdad lo que comentabas, que la demanda no se produce tanto en esos casos, pero creo que articular medidas preventivas también podría ser un reto eh, sin esperar a la demanda, un reto de las administraciones y de las entidades.